hola que tal amigos bienvenidos a mi canal hoy les enseño a hacer tres arbolitos navideños con palillos ideales para que decores cualquier espacio en tu hogar o también los puedes hacer para vender espero les guste el video vamos a ver cómo se hace para hacer el primer árbol cortamos una base de 12 centímetros de diámetro en esta parte vamos a pegar una trita de goma eva teniendo la lista, vamos a tomar la tijera y voy a perforar acá, en el centro en toda la mitad tomamos un palillo y le aplicamos silicona caliente y vamos a pegar así y empezamos a pegar los palillos así pegamos en esta parte superior así formando la punta del árbol vamos a formar como un conito seguimos pegando así quiero recomendarles que peguen estos palillos con silicona líquida lo hice y me pareció mucho mejor Pueden colocar o pegar los palillos así separados, más o menos dejan 2 centímetros o los pueden pegar más juntos y pegamos todos los palitos así. Voy a utilizar esta cinta metálica que compré en Dollar City, muy económica por cierto. Vamos a aplicar silicona caliente un poco en esta parte. Ya para seguir pegando esta guirnalda lo voy a hacer con silicona líquida. Pero es opcional, como les quede más fácil. pegamos la mitad de roja y esta otra mitad la vamos a pegar con guirnalda verde, no hay necesidad de aplicar más silicona, acá lo que hice fue pegar perlitas doradas, lo hice con silicona caliente para esto sí utilizo caliente porque es más rápido y queda así llenito de perlitas, voy a tomar una cinta dorada la corté en pico en esta parte y vamos a hacer un moñito vamos a organizarlo bien ya teniéndolo listo lo vamos a pegar acá en esta parte superior y nos quedaría así esta primera idea o este primer arbolito este que hice lo hice lo mismo pegué los palillos como les dije y a este le pegué esta cintita para decorar y voy a pegarle una estrellita este es sencillito pero también queda muy lindo nos quedaría así y a este le pegué millaret este es una, un adorno navideño que le dicen millaré pero pueden utilizar cualquier cinta navideña venden cintas muy lindas con flores con Panoel con el muñeco de nieve quedaría también muy hermoso en esta parte vamos a pegarle también millaré. Ahora voy a aplicar acá silicona caliente para pegarle perla continua. Si no quieren pegar en la parte superior el millaré que pegué, pueden pegar solamente perla continua o llenar todo el árbol con esta perla continua que se de ve hermoso. Eso es lo que yo no tenía más. Y acá vamos a pegar la estrellita y con este arbolito terminamos. Amigos, antes de despedirme quiero recomendarles este video que subí a mi canal nuevo, Kim Betty. Tres manualidades navideñas 2021. Este arbolito lo hice con foamy, que puedes decorarlo como gustes. Este que también lo hice con foamy y lo pegué a una base de madera donde puedes guardar chocolates. Y este último que me encantó, que puedes utilizarlo como centro de mesa. Son tres ideas muy bellas para que decores tu hogar. Igualmente quiero recomendarles este video. Hermoso adorno navideño, este adorno queda precioso y es muy original, tiene materiales reciclados, espero que pasen por este canal y me apoyes suscribiéndote. Amigos esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video de hoy. Como pueden ver se hace muy fácil y con pocos materiales. Manito arriba si te gustó, comparte el video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.